¿Qué habríamos que hacer? ¿Cómo podríamos implicarnos, cómo podemos contribuir los ciudadanos a, a rescatar eso, a preservarlo, a impulsarlo? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer? Claro está que esto tiene que venir desde las políticas públicas, los presupuestos, los planes sectoriales, este, todo eso a nivel macro, ¿verdad? Pero los ciudadanos, ¿cómo podríamos contribuir? Pues mucho de eso tiene que ver, creo, con la sensibilización, ¿no? Que creo que estamos avanzando mucho en ese, en ese aspecto. Creo que la sociedad civil en México y, y, en, y, en otras partes, y en otras partes de América Latina está empezando a reconocer esa diversidad cultural que, o esa riqueza de etnias que coexisten en, en, en el país. Y eso permite también valorar sus expresiones culturales, su identidad. no Y también creo que los mismos eh, miembros de comunidades indígenas, de pueblos indígenas, están hablando por sí mismos, de sí mismos, están eh, eh, introduciéndose en el, en, el, en el debate intelectual, en el debate académico, ¿no? en el mundo eh, urbano, en todos lados, y están, y están expresando su propia identidad social, este, sus, pro, sus propios símbolos ¿no? como pueblos indígenas. Y entonces eso creo que el, la invitación para, para el ciudadano es, o para los ciudadanos, para la ciudadanía en general, digamos, es eso, o sea, eh, apoyar en la medida de lo posible a difundir las expresiones culturales de los pueblos indígenas, a, a reivindicar la identidad de los, de los pueblos indígenas, a aprender alguna lengua indígena si existen si tus posibilidades, ¿no? eh, tratar de aprender una lengua o de conocer más acerca de cómo, cómo son los pueblos indígenas, cómo funcionan.